Vez? Claro. Porque seguimos. Eh, no, eh, Angel, eh, antes seguimos. que todo, Enger, antes que todo, ustedes saben que hace dos días el chofer del comunicador, Iván Ruiz, eh, y su esposa fueron ultimados Ay, sí. eh, por razones desconocidas. Entonces anda un video circulando en las redes sociales que se ha hecho viral de Iván Ruiz un poco enojado. Entonces, lo tenemos ahí para que ustedes lo escuchen. Okay. Den audio, muchachos. No estén usando video, venga aquí de frente y dígame lo que usted quiera decirme. ¡Coño! ¡Cálmate, Iván! ¡Cálmate, hermanito! Cálmate, Aquí muchos muchos mierda, Dios. coño, cálmate, que, que moral, quieren jugar Dios. con la moral ajena, eh. ¡Cálmate, Iván! Y ya está bueno. No, oye, es que uno llega un momento en que entiendo, ya... Entiendo, te entiendo, te entiendo, pero cálmate, cálmate. A mí nadie me puede señalar en este país. Madre y no soy un santo, pero no me pueden señalar. ¿Para pa que eso come mierda, coño? Estén hablando mierda. Por amor a Dios. Eh, todo esto porque la gente en las redes sociales dicen que como... Eh, un presentador de televisión andas con un policía de chofer. No, porque, mira, yo no estoy muy empapado de ese caso. de Iván Ruiz, Iván Ruiz, una gente que ha ayudado mucho a este sí, país sí. y gestiona mucho, muchas ayudas. Sí. Ves? No sé, porque a veces hay policías que tienen otro trabajo. ¿Entiendes? Puede darse el caso, no estoy afirmando nada, puede darse el caso que él tenga un militar que cuando él no tiene sus funciones, sea el chofer Casi lo digo, eh. o sirva de seguro. Yo no, yo no me he enterado de eso, no, no le puse mucha atención. Porque aquí hay policías que son taxistas después que salen de trabajo, claro. que tienen otro empleo porque a, a, a veces no le da lo que ganan. Entonces no veo el cual usted ponerse loco por esta situación. ¿Eh? Porque eso tiene manos extrañas. Cuando hablo de mano extraña, usted sabe que lo que están dolidos todavía no aceptan, que es otro momento que estamos viviendo. ¿Entiendes? Exactamente. Eso no es nada. Yo puedo, un día que Dios me dé la oportunidad de tener un chofer, yo puedo buscar claro. puedo buscarte un cocinero. Amigo tuyo. Sí, ven, ¿Tú que haciendo... me mueva eh, o mueva a amagar la madura. Después no, que mía. salga del trabajo, tú vienes Vamos, aquí. Vamos, que mueva mami. Después que tú salgas a las 12, tú pasas por mi casa, la mueva la diligencia. Y ya, cuando vino a ver salir ese hombre hacía poco tiempo, en su turno, y después era chofer. Sí. Entonces país está como muy desorientado. Mano cura de, de política. ¿tú claro, crees? eso sí. es político. Sí, porque él lo dijo que en su hora libre el policía le hacía servicio a él, como, como conductor de su vehículo. Un extra se llama es un extra. Una entrada extra. ¿Eh? Eso no es nada un general que quiera ser chofer. Entonces se enfocan en hacer daño de una vez eso, es, claro, y quién es este, y quién es lo otro, eh, no, no está mal eso, está mal porque es que cada quien se busca su, su, su comida como sea. Hay una llamada, una llamada. Es lo bueno, bueno esto bendiciones de Dios para Ay, ti. Ay, nuestro hermano Julio César de Pimentel, saludos. Bendiciones Dios para ti, tu familia, y tu madre, y a Camila y al otro joven. Néstor, mira qué es lo que pasa. La Policía Nacional es un cuerpo castrense que recibe al Estado y a los ciudadanos. ¿Qué pasa? Hay un movimiento en la Policía Nacional. Mira, yo fui llavero en La Victoria. Tres años. Oye bien. Tres años. Fui llavero eh, en la calle de Babel de mao Oye bien. Que ahí lo que me picaba mucho mosquito. Y mira qué es lo que está pasando en la Policía Nacional. Cuando tú... Cuando a ti te den dos días libres, principalmente de oficial, tú tienes derecho a trabajar en una tienda. Mira, yo trabajo en la tienda de la suerte también. Uno puede trabajar ahí. En la tienda de la suerte hay cinco policías trabajando. O sea, ¿qué pasa? Los policías cuando salen de sus servicios su nocturno, que hacen nocturno de noche, de día a cinco de la mañana, entonces al otro día para uno completar su edito, tiene que irse a una tienda, a un caribe pre, a un etcétera, porque la policía nacional ahora es que está ganando un nochelito, porque el señor nuestro presidente Luis Abinader subió tres mil o cuatro mil pesos. ¿Qué pasa? Entonces lo que gana un policía, si quiere ser serio, no está macoteando como estos jovencitos que andan, acabando ahí la policía, masacrando a la juventud. ¿Por qué? Porque la policía viejo que tengan vergüenza, se están saliendo todos de la policía, porque ya no hay respeto en la policía. La policía quiere hacer trabajo. ¿Qué pasa? No lo dejan hacer, porque inmediatamente un policía le da un maquinazo a un tipo de eso, un tigre va para la calle el policía y allá lo esperan. ¿Tú sabes cómo? Claro, claro. Entonces esas son cosas que hay que saber manejar. Entonces Iván Ruiz tenía ese oficial después que salía de su servicio. Claro, que porque, es válido. Es porque válido. tú sabes que uno se la busca, por un servicio dos veces en la semana. ¿tú sabes? Claro, estamos uno de acuerdo. Turno. Estamos de acuerdo con eso, hermano Julio César. Muchas gracias. Pero, desde Pimentel, Julio César un saludo a nuestra gente de Pimentel que cuando uno va para allá, yo eh, la gente se vuelve loca ¡Papá Tarima! ¡Toma una torta! señores, <ríe> es cierto lo que nos dice Julio César es que fue militar, policía que pueden hacer su servicio después que claro. usted hace su turno tranquilo un turno de día 5 de la mañana ya la, usted duerme dos horas ya a las 8 o las 9 está usted en su otro trabajo exactamente entonces, sé ¿cuál era lo que era? Esa política tenemos que dejar, esa política barata. Sí, está poniendo a la sí. gente en lo que no está. Sí. También.